Por seguro que Chávez ganará uh, la, la enmienda sí va Papá para para Papá para para Porque si le va a ganar Y Chávez se quedará La enmienda lo que propone Y por es eso vamos a votar Porque si le va a ganar Y Chávez se quedará La enmienda lo que propone Por es eso vamos a votar Sí, claro que sí, claro que sí. ¡Nos vamos! Sí, sí, lo jamás. Oye, bueno, una revolución ahí. ¡Guacara! ¡San Joaquín! Mariara, Carabobo, Valencia Ciudad Alianza Bueno, yo tenía que seguir derecho Después de esta larga tarde de caravana Salimos de Mariara Y estamos llegando, ¿qué hora es ya? Diez Nueve y cuarto Nosotros salimos como a la ...cuatro, antes de las cuatro de la tarde de Mariara... ...y hemos recorrido el huracán bolivariano... ...ha recorrido Carabobo... ...Carabobo es tierra del sí... ...tierra bolivariana... ...quiero saludarlos a todos muy brevemente porque... ...bueno, teníamos que seguir largo, de largo rumbo... ...a seguir laborando esta noche y mañana... Pero vi tanta gente aquí, tanta alegría, tantas mujeres, tantos caballeros, vi tanta juventud aquí, los jóvenes, los estudiantes, vi tantos niños y niñas, esa música pegajosa de nuestros compañeros y esas canciones arregladas con tanta precisión y tanto amor y tanto sabor venezolano que dije no, yo voy a pararme, aunque sea un ratico, a darle un saludo al pueblo de Carabobo, a toda esta masa de gente que está aquí esta noche, este día viernes 6 de febrero. Mañana es sábado 7, domingo 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13, sábado 14, domingo 15 de febrero. Ay, ay, ay, estamos en la recta final en el doble ataque blindado, unidos todos con mucha conciencia, no olvidemos que el 15 de febrero se está jugando el futuro de la revolución. Esta revolución llegó aquí para quedarse porque es el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras hijas. El socialismo, la democracia socialista, el socialismo democrático, la sociedad de iguales, en paz. Este camino, la revolución bolivariana, es para incluir a todo el pueblo. Nosotros no tenemos ningún tipo de distinciones. Nosotros no creemos en los privilegios. Nosotros no nos sentimos superiores a nadie. La revolución bolivariana es para incluir a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, aun aquellos que no nos quieran, están incluidos en la revolución bolivariana. También es de ellos, y para ellos, para sus hijos, para asegurar la paz de Venezuela. Los sectores de la oposición, algunos andan desesperados Tratando de llevarnos por la violencia otra vez No lo van a lograr Con el favor de Dios Y la voluntad y la buena fe de todos nosotros Aquí habrá paz en Venezuela Porque nosotros somos el camino de la paz, de la alegría Del amor De la igualdad Los escuálidos el pacto de Puerto Rico, ese es el camino a la violencia, al odio. Ellos están llenos de odio, pobrecitos. Nosotros tenemos tanto amor que podemos bien derramarlo sobre ellos, a ver si se les quita el odio, para que construyamos todos la Venezuela nueva. El 15 de febrero vamos a decir sí a la enmienda constitucional vamos a decir sí al futuro vamos a decirle sí al desarrollo para el progreso de todos y de todas vamos a decirle sí al amor sí a la paz sí al amor oye por cierto yo me doy cuenta que no solo en venezuela en el mundo todas las cosas que yo digo andan con el ojo pelado y el oído parado la oreja parada yo hace poco dije que como el 14 de febrero es día de los enamorados estar enamorado es confundir la noche con los días estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas, estar enamorado es darte un beso, un piquito en la boca. ¡Uh! El día de los enamorados, o aquella que dice, dindon, dindon, esas cosas del amor, me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía y ya bajaba, la miré y me miró. Ding don din-don, anda rondando el amor. Hoy es lunes y la espero, sé que tiene que venir, pues yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Ding don din don anda rondando el amor. O esa que dice corté una flor y llovía, llovía esperando a mi amor y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba corría y desierta quedó los guayos pues llovía el amor entonces yo dije yo dije un... es hace poco dije que como el 14 de febrero, no va a haber tiempo para nada, nadita, porque vamos a estar en batalla, no se olviden. Entonces, el 15 de febrero, en la noche, después de consolidar la gran victoria, comienza la Semana del Amor aquí en Venezuela. Y como la semana siguiente es carnaval Seguimos corrido Dos semanas de amor La semana de los enamorados Bueno, Darío Por allá en un periódico en Europa ¿Saben lo que publicaron? Pero lo publican como si fuera una cosa Que yo hubiera hecho un decreto, una cosa Chávez cambió el día San Valentín Y ahora lo puso una semana Bueno, yo le cambio un día Por una semana El cambio no está malo, ¿Verdad? Ah, un día por una semana Levanten la mano los que prefieren un día Usted conforma con tan poquito Los que prefieren una semana del amor ¡Uh! ¡Vive el amor! Entonces nosotros vamos a celebrar No el 14 Día de los Enamorados No, estamos en batalla ese día Acuérdense el 15 a partir de la medianoche comienza la celebración toda la semana a desquitarnos con la gran victoria del sí bueno ahora miren no, nosotros andamos llenos de amor de, de espiritualidad yo hoy no pude aguantar las lágrimas en verdad Ando con mis dos niñas mayores Bueno, niña ya de 30 años La mayor Rosa, María ¿Ah? Entonces En San Joaquín, allá en San Bernardo Hoy Me invitaron los vecinos Yo tenía días por ir Y hoy dije, bueno, yo voy a entrar porque me da pena Siempre paso por ahí En caravanas o ...en algún acto... ...y nunca había entrado... ...a San Bernardo... ...a San Joaquín... ...a una humilde vivienda donde... ...vivimos... ...varios años... ...mi entonces esposa... ...Nancy con mis tres hijos mayores... ...y hoy entramos allá... ...ay qué bonito volver a esa casa eh... ...y ser recibido por una familia llena de amor, y la señora recién parida, ¡qué casualidad! Y otra niña, y un niño, y ver el cuarto donde dormía mi hijo, cuando era un niño, y mis hijas cuando eran niñas, y ver el cuarto, el nido de amor que yo tuve ahí, con esa mujer a la que quise mucho, mi primera esposa, Nancy Colmenares, la quise mucho, la amé, de verdad, verdad. Y mirar... Una matica de coco que ya no es matica, tremenda mate coco que la sembramos una noche luna llena. Bueno, fue una tarde muy bonita ahí en San Joaquín y después las calles de Mariara, abordadas de gente, las calles de San Joaquín, de Mariara, de Guacara, de los guayos y todos estos pueblos de Carabobo. Ahora, miren, nosotros estamos ganando esta batalla. Estamos ganando, aun cuando no hemos ganado. Que nadie baje la guardia. Todos los números indican que nosotros estamos ganando. Pero necesitamos echar el resto de estos días que quedan... ...para que todos vayamos a votar por el sí y ganar por nocao... ...el 15 de febrero. Y de esa manera despejar el horizonte político... Para seguir construyendo la Venezuela socialista, la Venezuela de iguales, en paz y llena de amor, de desarrollo social, la salud, la educación, las misiones, Barrio Adentro, Misión Riva, Misión Sucre, Madres del Barrio, Che Guevara, Riva, Robinson, todas las misiones para seguir Echando adelante el proyecto de desarrollo agrícola, industrial, energético, petrolero. Para seguir construyendo viviendas para el pueblo. Para seguir construyendo las líneas férreas, el plan ferroviario. Para seguir batallando contra la corrupción, contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra el paramilitarismo, contra la violencia. Nosotros con el favor de Dios Y yo le pido a Dios todos los días Que me ayude Y que nos ayude Yo estaré con ustedes Hasta que Dios quiera Y hasta que ustedes manden Estaré al frente del gobierno Revolucionario Del gobierno bolivariano Construyendo con Epa muchachos, ¿qué haces tú ahí? Mira este Que mata es esa chico? Asómate ahí Eh, mira esa que, que mata es esa. Epa, compadre. Tú estás escondido ahí. Eh? Asómate a veces, escondido chamo A ver, asómate, pues. Ten cuidado, ten cuidado. Ajá, mira cómo están los muchachos en los árboles allá. te parecen a Tarzán. Bueno, yo quería solo darles un saludo porque ya es tarde. Hay que volver a casa temprano. Yo tengo que volver a Caracas a seguir trabajando. Mañana es sábado día de trabajo, el domingo también, el lunes, toda la semana que viene, yo solo he puesto en las manos de ustedes mi destino político. Si ustedes quisieran que yo me vaya, voten por el no. Y yo me voy, los que quieran que yo siga al frente. Más allá del 2013 hacia el 2019, voten por el sí para garantizar el camino del progreso para el pueblo. Un abrazo bolivariano, que Dios los bendiga, que Dios las bendiga. Vamos todos por el sí el 15 de febrero. Patria, socialismo. ¡Venceremos! ¡Que Dios bendiga a Venezuela para siempre! Gracias compañera, gracias compañero, los amo y los amaré toda mi vida. ¡Venceremos! Eran palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías en el sector los guayos número 7 del estado carabobo en este momento cuando el presidente de la república se encuentra en este momento con el público y con el pueblo de los guayos celebrando esta gran caravana que se ha realizado durante todo el día en el, en el estado carabobo vemos entonces como toda la población se encuentra agolpada en todo el sector los guayos, vemos a las personas gritando consignas, gritando palabras de alegría al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías. Recuerdo.